El 20 de agosto de 2004, Garrett estaba en un campamento de los Boy Scouts. Tenía 12 años y estaba con su padre Kevin en las montañas de Utah. Un día estaban pescando en un lago que se encontraba a 140 metros del campamento que los Boy Scouts habían preparado. Mientras pescaban, el niño se mojó los calcetines y decidió volver al campamento para cambiárselos. Como estaban tan cerca, el padre de Barrett lo dejó ir solo a cambiárselos. Habían caminado ese tramo varias veces y Barrett completó varios cursos de supervivencia en los Boy Scouts. De cualquier forma, su padre se quedó viendo desde lejos y le gritó indicaciones sobre el camino. Veinte minutos después, Barrett no regresaba y su padre se dirigió a buscarlo. Barrett no estaba y nadie había visto nada. Según los encargados, el lugar donde estaban era muy tranquilo, era muy seguro y además de todo, pues ellos pensaron que era muy difícil perderse en él. Era por esto que habían escogido este lugar para llevar a los niños, lo cual hacía la desaparición de Barrett muchísimo más misteriosa. 40 minutos después de que su padre lo viera por última vez, un grupo de campistas inició una búsqueda, pero no lo encontraron. Las búsquedas se fueron haciendo cada vez más grandes mientras los días pasaban. Después de 5 días se cambió el estatus de la búsqueda del pequeño, a de una persona desaparecida a ser una búsqueda de rescate, ya que por las inclemencias del clima pensaban que era muy poco probable que encontraran al pequeño con vida. En la búsqueda participaron amigos, familiares, equipos especiales de rescate y muchos voluntarios. Utilizaron perros y también un helicóptero, pero no se encontró ningún indicio de lo que le había pasado al pequeño. Lo que se llegó a encontrar en la búsqueda fue un calcetín negro de la misma marca que el padre de Barrett dijo que él llevaba ese día. El problema fue después cuando uno de los voluntarios identificó ese calcetín como propio. Así que realmente la policía se quedó sin ninguna pista. Con el paso de los años, la policía dejó de interesar en la búsqueda de Barrett y dijeron que el pequeño seguramente se había perdido y luego había perdido la vida debido a las condiciones climáticas. Pero Kevin, el padre del pequeño, dice que no descansará hasta encontrar a su hijo. Se volvió activista y tiene una fundación especial para ayudar a personas con casos similares a los de su hijo. En octubre de 1999, Jared, de 3 años, salió a hacer senderismo con un grupo de amigos, todos adultos, y su hermana, de 6 años. Los amigos eran muy cercanos a su padre. El grupo fue a una gran reserva natural. Estando allí, según cuentan, el grupo se partió en dos. Caminaban cerca y los niños pasaban entre un grupo y otro. La última vez que dijeron haberlo visto fue en cierto punto del camino, cuando Jared se adelantó al grupo líder y no lo volvieron a ver nunca más. Como Yared y su padre eran muy queridos en la comunidad, más de 60 personas participaron el primer día de búsquedas, número que fue incrementando de manera exponencial en los días siguientes. Se agregaron perros especiales y también helicópteros pero no encontraron ningún indicio sobre el pequeño. Un grupo de pescadores dijo unos días después que habían visto a un niño muy parecido a Jared, que deambulaba por el bosque y se miraba herido y no sabía bien por dónde caminar. Dijeron que no lo ayudaron porque ellos estaban muy lejos. La policía trató de seguir esta pista y revisaron áreas aledañas al lago donde estaban los pescadores, pero no encontraron nada. Además, también se encontraron huellas que en un principio se creyó eran del pequeño. Un especialista en fauna silvestre fue llamado para analizar las huellas y este dijo que estaba 100% seguro que eran de un oso. Un amigo de la familia se dedicó a buscar por su cuenta en la reserva natural. Era muy grande, así que llegó a caminar muchísimos kilómetros. Dijo que en una de sus búsquedas encontró una cabaña que le pareció extraña, pero todavía más extraño lo que había dentro de la cabaña. Parecía que en este lugar vivía una familia de personas que tenían muy poco contacto con la civilización. Según este amigo de la familia, él los vio mientras pintaban una minivan. Cuando las personas de esta familia vieron al amigo de la familia de Jared, se asustaron. Uno de estos subió a la minivan y trató de atropellarlo. Esta persona salió corriendo y se dirigió al pueblo para avisarle al sheriff. Pero el sheriff del lugar no hizo nada por buscar a estas personas. El tiempo fue pasando y fue cuatro años después de la desaparición en el año 2003 que se volvió a tener una pista. En un lugar muy recóndito, muy difícil de accesar, en esa reserva natural encontraron las zapatillas de Jared. Este lugar era como una pequeña cueva a la cual hasta para los adultos era muy difícil de accesar. Otra cosa muy rara era que las zapatillas de Jared estaban casi nuevas. Como el día en el que él había desaparecido. No se miraba como que hubiese caminado mucho por la montaña o que las hubiese usado durante varios días. Mientras siguieron buscando en la zona encontraron dos prendas más de Jared. Una camiseta que el niño llevaba ese día también y que de igual forma, al igual que las zapatillas, estaba en un muy buen estado. Eso sí, muy manchada por el lodo y por las cosas que había alrededor, pero en un estado casi perfecto. El problema fue cuando intentaron sacarlo. La policía tiró del pantalón y una de las partes quedó enredada en una rama, así que se llegó a perder. Pero verdaderamente la ropa y los zapatos estaban prácticamente intactos lo cual llamó mucho la atención de los policías también se llegó a encontrar un diente, el cual luego de hacer el análisis correspondiente se supo era del pequeño realmente no se sabe qué llegó a pasar con Jared ese día pero lo que puede pensar la policía es que al pequeño lo atacó un animal salvaje, animal salvaje que luego lo llevó al lugar donde encontraron sus pertenencias El 2 de octubre de 2010, Patty de 64 años hacía senderismo con su novio de 42, Larry. También iba con ellos el perro Rottweiler de Patty y algunos amigos de Larry. Según el grupo de amigos, decidieron ir a las montañas para esparcir las cenizas de los padres de Larry, que habían fallecido unos meses atrás. Contaron que Patty se puso muy sentimental por la ceremonia y decidió caminar sola por un camino paralelo al principal, todos pensaron que eventualmente ambos caminos se unirían, pero Patty nunca apareció de nuevo. se supo que Patty se había llevado a su perro, desde el momento en el que Patty desapareció pasaron muchas cosas extrañas, especialmente con el grupo que la acompañaba, ellos no fueron a denunciar la desaparición de Patty inmediatamente, si bien no la vieron al terminar el sendero, tampoco se quedaron esperando mucho tiempo. Se sabe debido a cámaras de seguridad y al registro de tarjetas de crédito que ellos fueron primero a una gasolinera y luego pasaron comiendo y comprando cervezas en un restaurante. Fue hasta 5 horas después de la última vez que supuestamente habían visto a Patty que se dirigieron a la policía a reportarla como una persona desaparecida luego de haber hecho todas sus actividades con normalidad. También se supo que la familia inmediata de Patty no llegó a saber de su desaparición ese día, el problema fue que Larry y sus amigos dijeron que ellos eran la familia más cercana de la mujer, por lo cual ya no se le avisó a nadie más el hijo de Patty se enteró hasta el otro día de la desaparición y realmente no fue porque Larry o la policía le informaran Patty tenía 30 años trabajando en la misma compañía y durante este tiempo ella no había faltado ni un solo día así que ese día cuando no llegó a trabajar su jefe se alarmó mucho y llamó al número que tenía Patty como número de emergencia que resultaba ser su hijo su hijo muy preocupado al llamar a su madre y que ella no contestara se dirigió a la policía para reportarla como desaparecida. Su sorpresa fue que su madre ya tenía un reporte que se había hecho el día anterior. se procedió así entonces a revisar la casa de la mujer allí entre las cosas de Larry se encontraron la identificación de Patty, también algunas otras posiciones como su teléfono celular, cosa que añadió más misterio a todo ya que si Patty se había ido a caminar al menos pensaban que se tenía que haber llevado su teléfono celular pero esto no fue así se comenzó a buscar a Patty en la montaña donde se dijo se la vio por última vez, Larry no participó de manera activa en las búsquedas, ni se miraba muy preocupado por su novia. Se supo que 26 días después de la desaparición de Patty, su perro fue encontrado. El can estaba en un estado muy malo, se miraba desnutrido y también tenía varias heridas. El perro se encontró en la misma montaña donde se había visto a Patty por última vez, así que volvieron a buscar en los alrededores para ver si encontraban algún indicio de la mujer, pero de nuevo estas búsquedas no dieron ningún resultado. Ha ido pasando el tiempo y hasta ahora no se ha encontrado ningún indicio de Patty, las hipótesis que se tienen es que uno se perdió y ya no pudo encontrar el camino para reunirse con el grupo o dos fue Larry el que tiene algo que ver con la desaparición. 12 de diciembre de 1985, Diana de 21 años, su novio Mike de 36, y la hija de 2 años, Crystal, salieron de su casa en Washington, para comprar un árbol de navidad, lo querían natural, así que fueron a un bosque especial para esto, además Mike quería aprovechar el viaje para revisar algunas trampas de casa que tenía cerca del lugar. Unas horas después de que la familia saliera de la casa la pequeña Crystal fue encontrada deambulando sola fuera de un supermercado. No se pudo localizar a los padres y la niña fue llevada a un hogar temporal sin ser identificada. La abuela materna de Crystal vio su foto en el periódico y fue a reclamar a su nieta. Lo único que Crystal repetía era MAMÁ ESTÁ EN EL BOSQUE Unos días después se encontró el auto familiar con el cuerpo de Diana. Tenía señales de violencia y dentro de él un sobre con el mensaje TE AMO DIANA Se llega a creer que era la letra de Mike pero sus padres no pudieron corroborarlo y la policía tampoco encontró ningún escrito del hombre para poder comparar la letra. Lo que sí es que no había rastro alguno de Mike. Llegaron a peinar la zona durante muchos días y no lograron encontrar ningún indicio del hombre. No había ninguna otra pista tampoco en el automóvil. Se hicieron batidas para buscarlo pero jamás lo encontraron. El tiempo fue pasando y fue hasta en el año 2011 que un hombre que caminaba por el lugar hizo un hallazgo increíble. Encontró una osamenta que resultaba ser el cráneo de una persona. A realizar el análisis correspondiente se supo que era la de Mike. Lo raro de todo esto es que esta zona ya había sido peinada por la policía y por los voluntarios durante varias ocasiones cuando se hizo la búsqueda y no se había encontrado nada. Las búsquedas no solo duraron unos días, sino que se hicieron por meses de forma esporádica, así que realmente fue muy extraño que se encontrara en ese momento. Hasta ahora no se sabe qué pasó con Diana y Mike. Realmente hay muchas hipótesis del caso. Muchas personas creen que tal vez Mike le quitó la vida a Diana y luego fue a dejar a Crystal abandonada en el supermercado. Otras personas creen que tal vez fueron víctimas de algún extraño y que la pequeña Cristal de alguna forma pudo escapar. Sea como sea, este sigue siendo un misterio sin resolver.